Me gustaba mucho el deporte, me, me atraía y siempre, bueno, creo que conforme pasaba el tiempo me he ido poniendo diferentes objetivos y bueno, ha sido, como te digo, poco a poco. Eh, creo que nadie se lo espera, pero más que esperar son sueños, ¿no? Sueñas con llegar, si te gusta lo que haces y, y muchos carros ha cumplido. Alberto llegó aquí con 19 años, lleva muy joven y evidentemente, bueno, creo que tiene una gran proyección, eh, se ha convertido ya en en, en el panorama internacional uno de los mejores jugadores del mundo y creo que en ese sentido tanto a nivel nacional con la selección como en el club nacional de Barcelona nos está dando mucho y espero que, que siga así. Es un jugador 10 en, en el entrenamiento, en el día a día, compromiso, dedicación, esfuerzo y yo creo que es un ejemplo a seguir por, por la dedicación que tiene en el compromiso de los estudios y en el, y en el trabajo del día a día en el deporte. A mí el waterpolo creo que lo más importante que me ha importado en mi vida ha sido el compromiso, eh, el compromiso que he tenido que, que tomar con, con mis compañeros y con, y con los entrenadores, porque bueno, hace que, que cuando eres más joven tenga que, te tengas que hacer más responsable, que creo que pasa en muchos casos con los deportistas, y bueno, esto te ayuda a mejorar, te ayuda creo que a centrarte y creo que, que me ha ayudado mucho el waterpolo y el deporte en general y me seguirá ayudando sin duda. There's no one there.